No, no, no, no, no, no, no Es un gym, bro ¡Oh! ¿Qué idiota? papá? ¡No, mames! ¡Oh, papá! Dios mío, sí que está fuerte El giga chat, hermano Está fuertote, el giga chat Dios, es mamadísimo Déjame en paz, déjame en paz Me está persiguiendo Gigachat! giga chat Estamos modo, estamos modo Giga chat, ven para acá no, no ¿Qué? ¿No Déjame, ¡No! ¡Déjame! sí no, no, no, ¡Dios mío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Cierra! No, no me he dejado cerrar ¡Corre, corre, corre! corre. ¡Oh, bueno! ¡Soy cerrado! No va a venir más, no va a venir más no. ¿Dónde? No. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Estaba abajo! ¡Lo he visto! No, uh, ¡Corre! No. <ríe> Dios mío! ¡Cómo corre tanto! No, no, no, no, no, no. ¡Dios mío! ¡Es rápido! Ahí te quedas, en la piscina, corre Hoy he entrenado piernas, ha entrenado piernas hoy Se ha ido a prensa la máquina de lejos Dios mío, vamos a hacer press de banca con el no. Ha hecho, ha hecho de 25 kilos Va a hacer hombros conmigo, corre Que te ayude con esos Puta actores, que te ayude No, no, tú no, no, ¡Oh, Corre, me he hecho daño con la mierda esta, ¿en serio? Hombre. ¿Cómo ocurre? Esa dama otra vez, joder. Madre. Corre, corre. No. A ver, he hecho presa. A ver, he hecho presa, ¡Corre! ¡Oh! ¡No! no ¡Aquí está!